Tener un músico que canta con todo, con fe, con, con concordancia y con todo Porque a veces tenemos, ¿verdad? Los músicos que cantan fuera ellos, Usted va en rey y ellos van do Y al final en redo. Entonces hermano, mire, ya estamos listos, ¿verdad? Para escuchar la palabra Entonces recuérdese que vamos a oír la palabra Y eh, el Señor nos va a hablar a través del siervo, ¿Verdad? Pero eh, si allá usted tiene alguien caminando o ve a alguien por allá, pues bueno, tiene que venirse para acá Para que aquí sentaditos hermano, escuchemos la palabra, tenemos tiempo, quienes no nos corren eh, El tiempo solo es para el predicador, ok, sí señor, así es Así es de que hermano, eh, es para mí un privilegio, verdad, eh, dejar al predicador y evangelista de la ocasión Nuestro hermano, Pedro, Peter Gloria a Dios. Si es para Él, déselo más fuerte, hermano. Gloria a Dios. Alabanzas a Cristo. Eh, para los que no me conocen, como dijo vuestro hermano, amén. Mi nombre es el hermano Pedro Rivera. Alabanzas al Señor y los saludamos a nombre del presidente de Cipe, vuestro pastor. Amén. Roger Vélez. Bendecido sea el nombre del Señor del Ministerio de Evangelistas. Eh, de mi pastor, el cual tuvo aquí anoche Carlos Burgos, amén, alabanzas al Señor, eh, gozándose, amén, junto al pueblo, y de la iglesia de Dios Pentecostal, Fuente de Salvación, alabanzas al Señor. Gloria a Dios, le doy la gracia al hermano Jovel. Eh, Jovel, o Joel, Jovel, varios. varios, amén, varios, muchas gracias, alabanza al Señor por esta oportunidad. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? Aleluya. Dios te bendiga. Dios te guarde. Amén. Eh, para mí es un placer estar en medio vuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Eh, quiero decirle a los hermanos que yo tengo ciertos padecimientos. Amén. Que yo soy del, del, del Army. Amén. Un poquito golpeado. Y uno de ellos son mis rodillas. Entonces a veces pierdo. Alabanza al Señor el balance, pero yo confío en el Señor. Cuando el Señor quiera sanarme, pues lo hará. Amén. Pero mientras estamos, tanto seguimos para adelante. Nada nos impide. Bendecido sea el nombre de Cristo. Aleluya. Vamos a buscar en las Escrituras. El libro de Titos, capítulo 3, versículo 15. Amén. Y el tema que me dijeron los caballeros que tienen para esta campaña es alabanza al Señor renovados y transformados en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Renovados y transformados en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Alabanzas al Señor. Gloria a Cristo. ¿Se puede alabar? Alabanzas, alabanzas, alabanzas, alabanzas. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Vive Jesús, cuando entré aquí en una unción terrible hermano Gloria a Dios, aleluya Poderoso Jesús Amén, amén, lo tenemos Capítulo 3, versículo 5 Voy a leer el 4 y el 5, ok y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la participación del Espíritu Santo. El pueblo dice... Sí. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Oremos. Oramos, sí, señor amado. Padre, te damos gracias, amado Dios, aleluya. Esta hermosa tarde presentamos, amado Dios, a nuestro hermano Pedro, que es el portador, el medio que tú usarás, amado Dios, aleluya, para hablarnos a nosotros que estamos atentos a través de ella. Padre, yo presento en tus manos al predicador, yo sé que tú lo sostendrás. Tu presencia... Estará mi amado Dios, aleluya Y nos hablarás a través del Espíritu Santo En el nombre de Jesús, amén y amén Alabanzas a Cristo, se pueden sentar los hermanos Vive Jesús, alabanzas a Cristo Yo sé que se gozaron con el pastor anoche Gloria a Dios Pero este mensaje tiene una dinámica diferente, amén Alabanzas al Señor Renovados y transformados, amén, como creyentes de Dios Amén, renovados y transformados como creyentes de Dios Todos sabemos alabanza al Señor Que cuando nosotros antes de venir al Señor Hemos pasado por diferentes situaciones No muy agradable que digamos Y aún en nuestra juventud o en nuestra niñez cuando le servimos al Señor, alabanzas a Cristo, pasamos también por diferentes circunstancias. Yo no sé de usted, yo me acuerdo de las mías. Amén, criado en el Evangelio, criado en un hogar cristiano, mientras me iba desarrollando, mientras iba creciendo, alabanzas diferentes exper experiencias. Bendito sea el nombre del Señor con diferentes personas. Aún el mismo enemigo se levantó en contra mía cuando era pequeño, alabanzas al Señor. Gloria a Dios, y eso que por ahí dicen, no, que lo, lo, lo, los niños no, el enemigo no los molesta, déjeme decirle, amén, que puede ser poseídos, destruidos. Vueltos locos, alabanza al Señor. Por eso es que nosotros cuando ministramos, tenemos que mantenerlos lejos, los ojos cerrados, nosotros en comunión, aleluya, porque el enemigo lo que vino es a hurtar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino, oígame, a, a vencer al enemigo y fue vencido en la cruz del Calvario, a su nombre. Ahora bien, dice el versículo, nos salvó no por obras de justicia, alabanzas a Cristo ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se creen que por lo que ellos hacen van a ser salvos Y lamentablemente no es así Entraremos más en eso en el mensaje, alabanzas a Cristo Ahora bien, óigame, si no conforme a su misericordia Y la palabra misericordia, alabanza es que Él nos sacó de la miseria anteriormente éramos unos miserables y el enemigo jugaba con nosotros como si fuéramos una pelotita de ping pong alabanzas al Señor y hacía con nosotros y con nuestra familia lo que él quería pero gracias a Dios por la sangre de Cristo que nos libertó alabanzas al Señor y estamos aquí sirviéndole y haciendo su voluntad a su nombre óigame y dice mediante la el levant, el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Amén. Pablo hacía muchas obras. Pablo era un religioso y era celoso alabanzas a Cristo tanto que él comenzó a matar alabanza a Cristo, Óigame, a todo el que hablaba de Cristo porque él era judío, alabanza a Cristo, gloria a Dios era un religioso y no permitía que nadie ni nada se levantara porque solamente era Jehová Dios de los ejércitos, gloria a Dios y hay mucha gente que en el nombre de Dios alabanza hacen tantas cosas aún entre la congregación, no se lo diga a nadie Alabanzas y no muestran misericordia Hay veces que herimos, ama. Lastimamos Porque somos tan celosos Que se nos olvida la misericordia Oh, se y Dios es un Dios de misericordia. Cristo no tenía que dejar su trono. Cristo no tenía que venir. Cristo no tenía que sufrir. Cristo no tenía que ser crucificado. O oh, la, la cerrado. Cristo no tenía. Pero por su amor y su misericordia. Ahora hay un pueblo salvo que le alaba y le glorifica a su nombre. Uh. Santo es el Señor. Y a veces queremos ser tan rectos que se nos olvida la misericordia. Y nosotros tenemos que ser renovados para que nosotros podamos parecernos más a Cristo cada día. Alabanzas al Señor. Ahora bien. Habla también del lavamiento, de la regeneración Y yo estoy seguro que muchos aquí pues sabemos eso Porque aquí hay instituto y todo Amén, alabanza al Señor Hablando del nuevo nacimiento El nuevo nacimiento, alabanza al Señor Y nosotros lo mostramos Va a haber el sábado, va a haber el bautismo ¿Verdad que sí? Alabanza al Señor Y ahí pues nos, nos sumergen en agua Y cuando salimos somos nuevas criaturas Creo yo, amén, amén Sí No todo en el mundo viene alabanza al Señor cambiado Créeme lo que te lo digo No todo el mundo viene transformado de las aguas Mira que te lo digo Hermano cuando usted viene a ver el hermano Pepito y El hermano Juanita Óigame son terribles Y hay que trabajar con ellos Amado Es más a un hermano Yo he visto donde quiera que he ido Aún en el instituto y todo Hay estudiantes y en las iglesias Gente que yo digo wow y esta persona es nacida de nuevo De la manera que se expresan Alabanzas al Señor sin escrúpulo Y yo digo wow Alabanza y eso me da dolor. Alabanzas a Cristo. Porque nosotros tenemos que ser renovados. Alabanza diariamente. No porque salí de las aguas. Ya estoy. Aleluya. Un super espiritual. Alabanzas a Cristo. O una super espiritual. No. Hay un proceso. Hay un proceso. Alabanza al Señor. Por el cual tenemos que pasar. Pero ese proceso depende cómo nosotros aceptemos y nos sometamos a la palabra de Dios. Aleluya, al Espíritu Santo. Mientras más nos sometemos, más vamos creciendo, más vamos madurando. Más da alabanza al Señor, su presencia está en mí. Y donde yo voy está la presencia de Dios. Y cuando oro, Dios se glorifica. O oh, cuando clamamos, vemos su gloria a su nombre. Poderoso es el Señor uh, Santo Óigame La renovación Redevolver Amén Y la, el resto de la palabra nación Alabanza a Cristo Óigame es volver al principio Pero que principio hermano Pedro Cuando usted nació que era un bebé que estaba llorando Amén Cuando el hombre fue creado Fue creado santo sin pecado Alabanzas al Señor Tenía una comunión directa con Dios Yo no sé cuántos de nosotros tenemos esa comunión pero si no la tiene, tenemos que buscarla alabanza porque no podemos vivir a secas con falta del agua con la lluvia espiritual necesitamos esa unción en nuestras vidas ¿para qué? para poder servirle, para poder buscar las almas, para poder amar, para poder perdonar, para poder alabanzar al Señor, ahorita decían cuánto dan en la vigilia? para poder vigilar, para poder retirarme, porque que ya yo no puedo ser el mismo tengo que ser diferente alabanza a Cristo tengo que vivir en un mundo espiritual en conexión con el Dios del cielo a su nombre uh, se a la Tito nos habla de la renovación en el espíritu nos dice que fuimos salvos alabanza por su misericordia por el lavamiento de la regeneración, alabanza, o sea el nuevo nacimiento Y por la alabanza, renovación el Espíritu Santo Oh tiene que ser en el Espíritu Santo El cual Cristo dijo yo me voy pero no te dejaré solo, He aquí envío otro consolador, y cuando dice otro, quiere decir que es uno de la misma clase, alabanza al Señor, porque los tres son uno, Cristo hizo su trabajo, y ahora el Espíritu Santo está trabajando con nosotros, muchos de nosotros somos medios cabezones, pero Él sigue trabajando conmigo, a su nombre, oh vive, mi alma alaba al Señor, y la renovación en el Espíritu no es el otorgamiento del Espíritu Santo Quiero que esto quede claro Esa renovación, alabanza en el Espíritu no es que nos otorgó el Espíritu Santo Es parte de él, es parte de ello Pero eso no es lo que está hablando Tito aquí Alabanzas al Señor Oh mi alma te alaba Oh ese otorgamiento del Espíritu Aunque sí, amén somos sellados y obtenemos el Espíritu Santo sino alabanza nosotros cuando los recibimos Alabanzas al Señor Esa renovación es un avivamiento Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan cuando vinieron a Cristo Hagan memoria ahí un momentito Oiga hubo un cambio y cantamos, hubo un cambio en mi ser, amén, alabanzas al Señor. Y no nos perdíamos ni la vigilia Ni el funeral, ni, ni el retiro Alabanza al Señor Porque sentíamos un gozo Óigame, inmensurable En nuestro ser, no se recuerda Alabanza, yo me recuerdo Hay una diferencia cuando Venimos a Él, se rompen Las cadenas, oh La tristeza se va, el dolor Se va y recibimos gozo Porque Él vino a nosotros Y nos libertó Oh gloria a Dios nos libertó y nos llenó de su unción a su nombre. Poderoso es Jesús. Ese alabanza al Señor renovamiento, Alabanzas a Cristo. Y este pasaje, el acento en alabanza es la operación continua. Oye bien. La operación continua alabanza al Señor del Espíritu Santo. Alabanza morando en el creyente Por eso es que el Señor dice en su palabra Oígame que no contristéis que No lo podemos Porque a veces se nos olvida que le estamos sirviendo al Señor Yo me enteré por allá, alguien que dijo en las malas lenguas De este hermano que está en el trabajo y se puso a discutir con otro y entraron a golpe Yo dije ojalá que le haya dado con unción. ¿Ah? Porque vienen circunstancias a nuestra vida hermanos Que no son fáciles El enemigo se disfraza de ángel de luz Y cuando tú vienes a ver hasta en la familia hermano, Te salieron con un al revés Óigame que se te paran toditos los pelos Y el que está por salir sale Alaba. Porque son circunstancias Que vienen a nuestra vida Y Dios las permite Pero Dios no es amor sí, Dios es por eso es que las permite porque sabe una cosa el alfarero cuando estaba haciendo la arra y encontraba una piedrita o algo mal tenía que romperla de nuevo Oigan y el quebrantamiento no es fácil el quebrantamiento trae dolor amén que nos hagan trizas trae dolor Alabanzas al Señor, pero es menester que pasemos por eso para que Él nos renueve y no haga de nuevo. Porque Él lo que quiere es la perfección de Cristo en nuestra vida. Él lo que quiere es que te levante. Él lo que quiere es bendecirte. Él lo que tiene es alabanza al Señor, darte una posición o un ministerio para la gloria de su nombre. A su nombre, Alabanzas al Señor. Y estas cosas suceden amados hermanos Si vamos a Romanos, En el Amén capítulo 12 versículo 2 dice No os conformáis a este siglo Y ya que estamos por ahí el hermano dijo que nos cuidemos donde no nos metamos Y eso está bien pero yo digo más velémonos cómo nos comportamos porque la venida de Cristo está a la vuelta. Mucha gente está contenta que si el covid se está lleno de es otro. Hermano, el mundo está en caos. Si no lo sabías, entérate. Alabanza, yo ahorita va a explotar, deja que explote eso. Alabanzas al Señor de la economía. Han tratado de taparlo. Alabanza al Señor por todos lados, pero yo ahorita no vas a encontrar alabanza, alimentos. No van a encontrar tantas cosas y va a haber una desesperación. ¿Saben por qué? Porque se está pavimentando el camino para el anticristo. Y antes que él llegue, la iglesia subirá al cielo y nos iremos con Cristo a su nombre. Y es por esto que tenemos que tener cuenta, cuidado cómo estoy caminando. Porque algunos caminamos con un pie adentro y otro afuera. A veces no, nosotros, hermanos, yo no sé, porque dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a mí mismo. ¿Se estará cumpliendo eso en nosotros? No me conteste. Sí, porque hay hermanos que me caen gorditos o gorditas. Hay personas que cuando, son como Amán, que cuando ven al mal loqueo dice, trágame tierra. Y así no vamos a subir al cielo. Esto no es cuestión de pelo, de vestidura, esto no es cuestión de pantalla, alabanza de, de caminar con la camisita, enseñando los músculos así como los que yo tengo. Esto no es así. Esto va más allá. Y queremos alabanzas al Señor, agradar a Dios y eso está bueno que lo hagamos. Que nos abstengamos, alabanzas al Señor. Y nosotros, la mujer, decorosamente se vista y el hombre también. Pero el comportamiento, amén, tus pensamientos, tu verbalidad, alabanzas al Señor. Dios nos dice cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que cambiar para agradarle a Él. Porque hay muchos que dicen, me voy con Él. Y lamentablemente, si suena la trompeta, se quedará sentado cantando. Haciendo lo que sea Menos subir al cielo Porque tengo que ser transformado Tengo que ser renovado Tengo que perdonar Tengo que ayudar al débil Tengo alabanza al Señor Que hacer la obra Porque tengo que amar Y no de labios A mis hermanos A su nombre Alabanza Oh mi alma te alaba mi alma te glorifica, no os conforméis a este siglo, voy a hacer una orientación, amén, voy a hacer alabanzas al Señor Y creo que lo, lo, lo, he, lo he hecho anteriormente, no sé si aquí pero, usted sabe del sapito, verdad el sapo, Qué lindo es el sapo Lo mete en la lata, en una olla, le echa agua. El, el sapo está contento en el agua. Uh, uh, dice el sapo. Y le prende fuego. Y el sapo tranquilo, confortable. A la media hora, cuando va a ver el sapo, lo encuentra flotando en el agua. Porque estaba confortable. No os conforméis a este siglo. Amistades que no le hablamos de Dios Pero nos reímos de lo que dicen Alabanzas al Señor Hermanitas o hermanitos que nos llama Y pelamos al más lindo de la iglesia Alabanzas al Señor Viviendo confortable Vengo al culto cuando quiero Cuando no quiero no vengo ¿Por qué? Porque no tengo una intimidad con el Dios del cielo Porque alabanzas al Señor Mis prioridades son otras Te estoy diciendo Cambiemos nuestras prioridades busquemos de Dios obedezcamos su palabra amemos a nuestros enemigos a su nombre transformados y renovados por el Espíritu Santo ahora dice alabanza al Señor sino transformados por medio de la que de la renovación de vuestro entendimiento y cuando nosotros leemos estas palabras, alabanzas al Señor, el entendimiento va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Mi alma te alaba. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es cuánto yo sepa de la Biblia, no es cuántos versículos memorice Alabanzas al Señor no, no, no, no, no. Tenemos que comprobar. Y nosotros tenemos que buscar de Dios su voluntad. Dice la palabra que lo que son, lo que son en el Espíritu, lo que alabanza le sirve en Espíritu y en verdad son como el viento. ¿Sabe usted de dónde viene el viento? A veces viene de acá, a veces viene de allá, a veces alabanza al Señor, no se siente. Los que son de Cristo, los que están en el Espíritu son como el viento, porque ellos no se mueven Dios lo mueve Alabanza Dios le da la ilustración Dios le da el conocimiento Alabanza Entonces que buscar a Alabanza a Cristo La voluntad de Dios Óigame Y ser renovados En nuestro entendimiento Porque como, nosotros a veces caminamos Como, como estaban los jueces cada cual hace lo que quiere Y después viene acá, me voy con él, me voy con él ¿Con cuál él es él el que yo quiero saber? El que se va Porque nosotros, oh Dios, la gracia de Dios Estamos en la dispensación de la gracia eh, La misericordia de Dios ¿Se le, se le olvidan que Dios es un Dios celoso Un Dios que exige Y al que más se le da más se le exige Y estoy hacia, haciendo como yo quiero No estoy haciendo como Dios Alabanza quiere Se dañó el mensaje Alabanza Pero Dios es un Dios que demanda Se recuerda los talentos Y los repartió Y aquel dijo bueno como yo tengo temor de ti Los escondí aquí está No Dios demanda Mientras más conocimiento más Dios demanda de nosotros a su nombre, oigan. Para que comprobemos cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios. Amén. Que es agradable y perfecta. Renovación de nuestro entendimiento. Esto es el ajuste. Porque nuestro entendimiento tiene que ser ajustado. Alabanzas al Señor. A veces usted con un redor de despertador y tiene que ajustarlo y ponerlo y darle cuela ¿Verdad que sí? Nuestro entendimiento tiene que ser ajustado y el que lo hace es el Espíritu Santo pero ¿cómo va a ser eso el Espíritu Santo si a veces ni me conoce? Alabanza al Señor ni yo lo conozco a él ¿Por qué? Por la falta de búsqueda Como tengo 30 años, yo no necesito buscar No te dejes engañar por la carne ni el enemigo Mientras más tiempo tengo, más le tengo que buscar Más tengo que ir a su presencia, alabanza Tengo que tener esa relación con él, a su nombre Ahora bien, esto es la, el ajuste de la visión moral y cuando hablamos de lo moral, nos vamos a, a Génesis, cuando dice que nos hizo su imagen y semejanza. Y no nos vamos a meter ahí porque es un poquito profundo y largo eso. Pero sí de la visión moral, porque queremos pretender, la chalinita, el saco y todo eso. Amén. Pero ¿cómo está lo moral? Alabanza a Cristo. Hablamos como tenemos que hablar. Nos comportamos como tenemos que comportarnos Amén, óigame lo moral Alabanza al Señor Ese ajuste, el bien no el, no el mal Alabanza al Señor Y el espíritu conforme a la voluntad de Dios No conforme a San Pedro Rivera, no Sino a la voluntad de Dios Que tiene como, que tiene un propósito llevar a cabo un efecto transformador en tu vida. Cristo quiere llevar un efecto transformador en cada uno de nosotros. Es su deseo, alabanzas al Señor, es lo que quiere, pero yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que buscarle, yo tengo alabanzas, no es solamente cantarle y adorarle, yo tengo que estar a tiempos con Él. ¿Cuánto nos retiramos en oración? ¿Cuánto nos retiramos en vigilia? ¿Cuántos estamos? Estamos buscando diariamente la presencia de Dios Porque esto es que me bauticé y soy miembro de la iglesia Y ahora para adelante alabanza al Señor Esto va más allá Porque Él tiene propósitos No fuimos llamados para que nos sentamos y alabáramos Él tiene sus ángeles Amén y es bueno y a mí me encanta Y me encanta sentir su presencia y el gozo del Señor Pero esto va más allá Alabanzas al Señor Las almas se pierden Estamos buscando las almas La iglesia fue llamado y, y predicar este evangelio A toda criatura No importa de qué forma Pero tenemos un trabajo como iglesia Que hacer Y para eso nos ha transformado Alabanzas al Señor a su nombre Óigame Alabanzas al Señor, después de ser regenerados la renovación continúa Por un lado somos creación nueva pero por otro lado estamos en el proceso de ser renovados Somos nueva criatura pero estamos en el proceso Él todavía no ha terminado con nosotros, cada día yo tengo que madurar más cada día yo tengo que tener más conocimiento cada día yo tengo que tener más revelación cada día alabanza al Señor Él me puede usar más y más alabanza a Cristo ¿por qué? porque somos renovados día a día adquirimos madurez alabanza al Señor ¿sabe por qué? muchos de nosotros metemos como dicen allá en Puerto Rico la pata ¿Ah? y herimos gente por falta de madurez. Por falta de madurez. No es lo que yo crea o lo que yo sienta. Es que yo me deje renovar cada día. Bendecido sea el nombre del Señor. Generados, alabanza, la renovación continua. Un lado somos nueva criatura, pero por el otro, alabanza, estamos en el proceso. Pablo dijo en Filipenses 3. Alabanza del 11 a 14, hermanos. Yo mismo no, no, amén, perdón, no lo que haya alcanzado ya ni que haya sea perfecto, sino que prosigo que alabanza por ver si logro hacer aquello para lo cual fue alabanza al Señor. Ha sido yo tengo que alcanzar porque Dios me llamó con propósito alabanza al Señor. También ha sido por Cristo. Jesús, hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado todo. Muchos de nosotros, hermanos, andamos con un orgullo. Y cuando miramos por encima del hombro. Y me compró un traje, o la mujer se compró un traje que, hermano, óigame, y con su muñito, su pelo, y mira, va acá con la Biblia, hermano. A veces ni saluda. Saludan a los suyos. Alaba. Santo eres Jehová. Nos, nos comportamos como el hombre de afuera que no ha aceptado a Cristo. Todavía tenemos que ser re transformados, renacidos En Cristo, tiene que haber Un cambio en nosotros, alabanza Al Señor, Pablo dijo No que lo haya alcanzado todo Soy maestro y sé Más que tú, a veces peleamos Por posiciones, no me toca a mí ¿Por qué no me dejan a mí? No Busca la dirección de Dios Él te moverá, Él te abrirá Las puertas, Él te usará. Él te va a usar para la gloria Y honra de su nombre Uh, a su nombre alabanzas a Cristo Hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Me voy a olvidar de aquello Amén Sea bueno o sea malo Yo prosigo Tenemos un trabajo que hacer Alabanza, olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Porque muchos son los llamados ¿Se recuerdan que lo invito a la fiesta, para aquí y para allá? A ¿Ah, la parábola Y pocos son los escogidos Muchos somos llamados Muchos probamos Muchos nos gozamos, pero no proseguimos, hay algo que nos desvía, ay Santo. hay algo que nos hace tropezar, pero si tropezamos levántate y prosigue adelante si le fallaste a Dios, prosigue, levántate y busca su rostro porque Él es grande, grande, grande, grande en misericordia. Alabanzas al Señor y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. A su nombre, oh poderoso es Jehová. Este Pablo era terrible, a mí me parece que Dios se le reveló. Y me parece que él buscaba de la presencia de Dios. Ahora esto se debe a que el Espíritu Santo de Dios, amén. Porque decimos el Espíritu de Dios, Dios no tiene espíritu, amén. Es uno de los nombres, de los 31 nombres que se le dan a Dios, al Espíritu Santo, perdón. El Espíritu de Dios, pero Dios no tiene espíritu, ni tiene mano, amén, no tiene cuerpo, ni tiene pie, y, ah pero ahí dice que el pelo ahí dice que no hermano eso es figurativo para que nosotros podamos captar y entender pero él es espíritu alabanza al Señor y dice a la diestra también tenemos que saber que qué quiere decir a la diestra, eso habla de autoridad, alabanza al Señor no es la diestra de diestra derecha Alabanzas a Cristo Amén y Dios vino A morar en nuestro espíritu Logrando así que Nuestro ser sea Renovado Y hemos sido Renovados hasta Cierto grado porque Esto es continuo Amén alabanzas Al Señor esto no se detiene La renovación de Dios A su nombre Oigan, amén Amén, alabanza al Señor, que sea más transformado, alabanzas a Cristo y que no apaguemos las llamas del Espíritu Hubo uno en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, el Libro de los Jueces, que jugaba al siervo de Dios Óigame, alabanza, aunque a lo último fue salvo, búscalo en el libro, amén, de los héroes de la fe pero pasó por una terrible, porque jugaba al Señor, jugaba al siervo de Dios. Pero dice que el Espíritu se apartó y ni cuenta se dio. Amén. Y Dios tuvo misericordia. Mató a todos los filisteos Alabanza al Señor se quedó calvo Se quedó sin ojo Alabanza al Señor Pero pudo haber sido diferente Si lo hubiera sido fiel a Dios Sansón le pasó eso Por serle infiel a Dios Pero Dios en su misericordia Le permitió que a lo último Se arrepintiera Arrepintámonos Busquemos su presencia Reconciliémonos Alabanza al Señor Y seamos útil para Dios Útil para Dios Vaso de bendición Canal de bendición para el Dios del cielo A su nombre Poderoso es Cristo Por ende nosotros somos guiados Alabanza por el Espíritu Santo Quien nos guía a toda justicia Alabanza a toda verdad A la voluntad del Padre Alabanza así como Cristo Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Y ustedes pues, cómo va a hacer eso? Dijo que no escatimó. Él lo dejó todo. Oigan, y Cristo nos dio un gran ejemplo de lo que es vivir en fe. Porque Él pedía al Padre y el Espíritu Santo se glorificaba. Amén. El poder que salía de Él era a través del Espíritu Santo. Porque Él se sometió al Padre Y no hubo pecado en Él Alabanzas al Señor Óigame, y Él nos dio ejemplo Él nos impartió vida, amén Y al buscar su dirección, amén Nos permitimos controlar nuestras mentes Nuestras emociones y nuestra voluntad Porque hermano, el enemigo fue vencido ¿Sí o no? Amén, pero nos queda un enemigo y está con nosotros todo el tiempo, es la concupiscencia. Por eso es que tenemos que estar ayunando. Es la concupiscencia, es la carne. Por eso es que a veces que las emociones, usted ve que el hermano salió con una, una bachatada así de grande, ¿por qué? porque todavía tiene problemas con sus emociones, bendecido sea el nombre del Señor, tiene problemas alabanza al Señor con su voluntad, no tiene control, porque no ha dejado que el Espíritu Santo alabanza al Señor, le renueve y le transforme, todos los días tenemos que buscar la transformación y la renovación del Espíritu Santo, a su nombre. Vive Jesús, y a través de la voluntad de Dios seremos alabanza edificados. Alabanza nos ha dado, nos ha dado su palabra para que comprobamos alabanza cuál es su voluntad. Ahorita hablamos de ello agradable y perfecta es la soberanía, alabanza la voluntad de Dios no es lo que yo quiero hacer no es lo que yo quiero, lo que deseo no son mis caprichos ah, yo tengo que buscarle y cumplir no es buscar posición no es buscarle ministerio no, es buscar su voluntad en mi vida y no voy a fracasar si Dios me guía no fracasaré sino que voy a prevalecer y Dios se glorificará en mi vida, en mi ministerio, en mi hogar quiera que yo vaya, verás, veremos su gloria Porque cuando yo entro, la presencia de Dios entra conmigo A su nombre, poderoso es Jesús Alabanza, los veo caídos, yo creo que están pendientes, están Buscando alabanza al Señor, aleluya Comprender, están asimilando alabanza el mensaje Óigame la soberanía de Dios Él está en cargo de todo Y yo tengo que entrar en esa sombrilla Él tiene que guiarme No es lo que yo deseo Tenemos deseos, tenemos aspiraciones Y no hay nada de malo Pero yo tengo que buscar cuál es la voluntad de Dios ¿Qué es lo que quiere para mí? Para mi vida. Y yo quiero complacerle, quiero obedecerle. Alabanzas al Señor. Yo quiero cumplir. Me alabanzas a Cristo. Yo quiero hacer lo que Él quiere. Su voluntad está revelada en la palabra. No robaré, no darás falso testimonio. No matarás, no hará esto, no harás lo otro. Alabanzas al Señor. Su voluntad es revelada en la palabra de Dios. Tenemos que buscar su voluntad, que es el camino, el camino de la sabiduría. Yo tengo que ser sabio. Elijo que, que esté falto de sabiduría ¿qué? hay que pedirla, venga los problemas, venga lo que, lo que venga, no importa. Y la piedad, sabiduría cuando con nuestras mentes renovadas apliquemos alabanzas al Señor, óigame la palabra de Dios conscientemente en toda circunstancia. No es cuando a mí me convenga, porque entonces voy a estar fuera de los parámetros de lo que Dios quiere conmigo. Alabanza. Oigan, y la piedad. Oigan esto. Espontánea. Amén. Cuando vivimos la mayor parte de nuestras vidas. Oigan esto. Sin reflexionar conscientemente acerca de las cientos de cosas que hemos decidido y hacemos. Pues todo lo hacemos. Alabanza. De acuerdo a la palabra. Entonces no me tengo que procurar. No tengo que abrir. Porque yo dije esto. Yo me comporté así, yo no tengo alabanza porque tengo una piedad, alabanza al Señor espontánea. Ahora vivimos, pregunto, humillados, alabanza al Señor ante Él, el leo sed, mansos y, qué, y humildes, tenemos que vivir en obediencia alabanza a su palabra en santidad, sed santo porque yo soy santo y qué santidad, que es ser santo santo es estar apartado del pecado, alabanza al Señor, no practicar el pecado y separa a Cristo, dáselo fuerte alabanza nos abstenemos del pecado nos separamos para Dios aleluya, no eres cualquier cosa, no eres un hijo del Dios viviente y está bajo su voluntad, bajo su protección Él te guarda, su ángel acampa a tu derredor y te defiende Pero es cuando nos apartamos del pecado A su nombre En santidad, en el espíritu Y dije: ahorita somos como el viento En fortaleza, esfuérzate y sé valiente Alabanza en fortaleza, alabanza en la fe Porque sin fe es imposible No importa lo que te suceda Tú puedes ver que las puertas del Hades están abiertas Tú ves que se acercan legiones Y que el mismo diablo está a tu cara Pero no te podrá tocar Y tú tienes que hacer como Dios quiere que tú hagas Sigue caminando en fe, creyéndole a Dios. No importa si tu familia se levantó. Cuando yo vine a Cristo, hermano, yo parecía un trompito bailando antes. Y por compartir con mi familia, era Navidad, me invitaron. Y yo, ¿verdad? Eh, familia, voy para allá, yo saben que yo soy cristiano, hermano. Me querían sacar a bailar, me querían dar ron, me querían darle todo, alabanza al Señor. A uno de los parientes la droga venía por el lado, alabanza al Señor. ¿Y saben lo que yo dije? Hermano, le digo... Dios le bendiga, Dios le guarde, no, no te vaya. salí por la puerta, alabanza, porque no me podía quedar, a la, le doy gracias a Dios que pude resistir, porque a veces somos tentados y el enemigo sabe por dónde darte, alabanza por donde más te gusta, pero tenemos que apartarnos, apártate, apártate, apártate en el pecado, apártate, no importa quién sea, apártate, santifícate para Dios, a su nombre. Oh Santo eres Jehová Óigame Sin rendirse a ninguna circunstancia Accionando en todo tiempo Amén Accionando En, en, en disciplina orando, ayunando, vigilando alabanza oh, repartiendo tratados, hablando de Dios ya no hay tiempo para nada hermano, dice la Biblia que estamos en este mundo pero no somos de este mundo, nosotros pertenecemos a otro reino tenemos que cambiar nuestras prioridades, alabanza al Señor, aunque te llamen anticuado aunque te llamen lo que te llamen tú eres un siervo y una sierva de Dios y está trabajando para el reino de los cielos a su nombre uh, bendecido sea su nombre en consagración en su presencia sujetos a Cristo bendecido sea el nombre de Señor Gloria a Dios todo es imposible si practicamos el pecado ya que dice su palabra que el que practique el pecado es de quién? De su padre el diablo. Pero estoy en la iglesia, soy miembro. Y yo solamente lo hago de vez en cuando. El que practique el pecado es del diablo. No, que Dios me dejó sentir su poder porque está trabajando contigo. Pero el que practique el pecado es del diablo. No, por él me levantó. Pero volviste a... Eres del diablo. Dios está tratando conmigo Con ustedes, con cada uno Porque practica la palabra dice que es que De su padre el diablo Y Dios no puede ser burlado Todo que el hombre haga Eso cegará. Y en la Biblia encontramos ejemplos De hombres que fueron renovados Ya estamos terminando Alabanza transformado Abraham, alabanza al Señor Dios le dice sal de tu tierra Y tu palentera Alabanza, ahí habían ídolos por un tubo y siete llaves, como decimos en la isla Habían ídolos, si usted para la izquierda se tropezaba con uno Para la derecha, a la derecha se tropezaba con uno Ídolos eran fabricantes de los ídolos Pero en medio de todo ídolos muertos Que tenían ojos y no veían Boca y no hablaban oído y no escuchaban Pies y no caminaban Se apareció el Dios del cielo El poderoso, el creador del mundo Oh, alabanza y del universo Y le dijo a Abraham Uh, yo creo que esa voz lo tocó. Esa voz lo estremeció. Abraham, sal de tu tierra y de tu palentera Sal de aquí. Sal de este infierno. Oh gloria a Dios. Y Abraham fue obediente. Abraham se fue. En la verdad que como humano se llevó al tío. Oiga eso. Y tuvo al sobrino, perdón. Y tuvo que pagar sus consecuencias. Alabán. Pero Dios lo transformó. Amén y lo convirtió en padre de naciones y sacó de Amas a Jalaya, una nación que es un puntito en el mundo Un puntito Israel rodeado de grandes naciones pero no le han podido destruir porque Dios está con ellos como poderoso gigante Oh gloria a Dios la guerra de los seis días oigan no sé si lo he escuchado alabanza esa guerra en el 1967 vino y lo rodearon los enemigos, iban a atacar a Israel, iban a vencer a Israel, tenían un plan perfecto, pero a través de la radio, alabanza Israel escuchó una conversación y dijo, oh, sí. Alabanza al Señor. Y ellos tienen los aviones dentro de la montaña. Gloria a Dios. Salieron aviones por todos lados. Eso fue terrible. Los atacaron. Salieron corriendo. Dejaron las almas. Dejaron los tanques. Dejaron los fusiles. Dejaron todo. Porque Dios está contigo como poderoso gigante. ¡Aleluya! Dicen los generales allá. Que no se explican Y es que no han conocido al Dios que tú y le servimos a su nombre Alabanzas, alabanzas, alabanzas A Moisés Dios lo tenía preservado Como muchos de aquí Dios lo ha tenido preservado y lo ha guardado Y han llegado aquí porque Dios tiene un plan con nosotros Pero tenemos que someternos a Él Óigame cuando llegó el tiempo Dios dijo ahora estás listo 40, hoy, 40 años allá Casi 40 años aquí en el desierto. Ahora yo te voy a enseñar quién soy yo. Y se le apareció en la salsa. Todos nosotros hemos, hemos visto la salsa de una manera u otra. Alabanza. Y hemos venido a la iglesia y sentimos como ese, amén, como los que nos están visitando. ese En su corazón ese palpito, palpiteo. Y como que se le paran los pelos. Es presencia. Presencia de Dios. Y le llamó la atención y se acercó. Y Dios le habló: quita, quita, quita, quita, quita, quita la sandalía. Quita lo que te estorba buscar la presencia. Quita alabanza al Señor, lo que no te deja hacer su voluntad. Quítalo, quítalo, quítalo. Porque el lugar que pisas es santo. Aquí se manifiesta el verdadero Dios, el Dios del cielo, el Dios que salva, sana, bautiza y viene por un pueblo redivido, renovado, transformado a su nombre. Alabanza, alabanza Cuando se fue Moisés, Dios tenía un Josué ¿Cuántos Josués habrán aquí? Aleluya Y él, alabanza al Señor se esforzó Hizo caso a la palabra y fue por muy valiente Alabanza José ¿Cuántos conocen a José? No José el hermano aquel joven, no ¿Ah? Era que lo quisieron matar, lo quisieron destruir, fue a la cárcel, cuánta cosa había, lo acusaron, alabanza al Señor. Cuando venga la tentación a tu vida, oye esto, joven, no te pongas a pelear. Yo la voy a vencer. No me va a vencer a mí. Oiganme la tentación, y jugando con la tentación. José agarró su ropa y corrió. Corre de la tentación, no juegues con fuego, porque el que juega con fuego se quema. Alabanza, Él está a tu y te defiende, pero cuando tu voluntad comienza a coquetear con el diablo, alabanzas al Señor, le has abierto una puerta, tu voluntad, alabanza. Y Dios quiere que nosotros hagamos todo bajo su voluntad, y su voluntad eres que yo salga corriendo. No te quedes ahí que te vas a quemar a su nombre Vive Jesús Dos minutos y termina. Amén David se mantuvo fiel Alabanza al Señor Los tres jóvenes hebreos alabanza al Señor También bendecidos y vieron la gloria de Dios Eliseo, Elcia, todos ellos Fueron sometidos y fueron transformados en la, en la escritura vemos Personas transformadas por Dios Isaías tuvo una experiencia terrible Alabanza al Señor Él cuando Dios se manifestó Gloria a Dios, Él dijo Ay de mí que soy hombre muerto Porque cuando Dios se manifiesta A nuestra vida Cuando Dios alabanza se revela A nosotros, oígame Nos sentimos demasiado Pequeñitos, como que nos avergonzamos Porque es la santidad de Dios oigamos, mostrándose en nuestra vida Gloria a Dios Isaías dijo ¡Ay de mí! Soy hombre muerto Gloria a Dios Pero Dios tiene un carbón Que te pasará por los labios Dios tiene un cambio Un carbón que te va a santificar Dios tiene un carbón Que te va a levantar Que te va a transformar ¡Oh! Gloria a Dios Dios quiere hacer una obra En cada uno de nosotros pero, ¿sabe, pueblo santo? Tenemos que someternos. Tenemos que buscar su presencia. Tenemos que buscar qué es lo que tú quieres para mí. No es lo que yo quiera. No es lo que yo quiera. Amanso. Alabanza. En, en la escritura vemos gente transformada. Alabanza. Y uno de ellos fue Isaías. ¿Qué diremos? De los discípulos ¿Ah? Fueron martirizados, Dieron su vida Por el evangelio Ya que habían sido transformados Aquí se enseña la palabra Aquí se predica, aquí hay instituto Excepto uno Buda. No tiene perdón Y lamentablemente Espero que aquí no, porque en las congregaciones hay un montón de judas Que han conocido a Dios, pero no se someten No se dejan ser renovados, ni transformados Lamentablemente lo hay, alabanza al Señor Pero Cristo dijo una cosa bien importante Dijo que menestré, que el trigo y la cizaña que Y no arranques la cizaña porque a lo mejor es trigo Porque hay una transformación, hay un proceso Tal vez no lo tragues pero mira ora por él para que Dios lo, lo termine de transformar Ora por él, ámalo, levántale, ayúdale, alabanza que para eso fuimos llamados a su nombre Pero hay judas que no se quieren someter y Dios le da y le da y le da y ellos siguen igual cuando vienen a ver lo traicionan y lo venden, alabanza por una monedas de plata, alabanza al Señor, se van al mundo, se van donde sea, pero su destino es el infierno, porque Dios le ha dado una oportunidad, nos ha dado una oportunidad de que nos arrepentamos y que seamos renovados a su nombre, vive Jesús. Ay, hay sin H. Hay que reflexionar ante la palabra de Dios Hay que arrepentirse Hay que reconciliarse Alabanzas Y hay que dejarse ser renovado Y transformado por el Espíritu Santo Amén Mencioné a Pablo Pablo andaba, mira, el cheche Matando para aquí y para allá Hasta que se encontró con el cheche de verdad Se encontró con Cristo Óigame, voló Si era mula, si era caballo, yo no sé yo sé que estaba montando en algo y salió volado y dice, Señor, ¿quién eres tú? lo llamó Señor, ¿por qué? porque el poder era inmenso porque el brillo era inmenso porque la santidad era inmensa, él sabía que era alguien grande, importante alabanza al Señor oh gloria a Dios, y se dio a conocer yo soy Cristo, al que tú persigues, no persigas a nadie ora por ellos Cristo los cambiará, Cristo los transformará, busca la voluntad de Dios, a su nombre eh, uh, Amán, su gloria a Dios, óigame, Jesús nos dio ejemplo, alabanza, y como expliqué ahorita, como hombre, respaldado por el Padre y el Espíritu Santo, aunque en una ocasión donde a veces las cosas son fuertes, hermano, Padre si es posible, pasa de mí esta cosa. Pero de regapacito enseguida No se haga como yo quiero Sino que se haga Tu voluntad Dios nos quiere renovar Transformar Alabanza Pero esto no es obligatorio Amén Él tiene grandes bendición Para cada uno de vosotros Solo obtendremos si somos obedientes A su palabra Amén A sus preceptos, a sus mandamientos pero para lograrlo tenemos que ser renovados diariamente, amén. Y culmino, Sepa, amén, sepamos que la renovación y la transformación, amén, es, es, no es el hablar en lengua, no es el danzar en el espíritu. A mí me gusta danzar, ya me estoy viviendo pero a mí me gustaba, me entiendo. Me gustaba, me encantaba Era un vicioso ¡Ah, Gloria a Dios gloria! gloria a dios Pero eso no te va a salvar Dios trata Hay muchos que usted dice Pero ven acá, ese no fue el que se robó mi, mi, mi lápiz el otro día Es que Dios está trabajando con él hermano Es que Dios está trabajando con él Dale gracias a Dios que Dios no lo ha sacado No se lo ha llevado, sino todavía está Trabajando con Él, alabanza Esto no es por brincar y danzar Hablar lengua, eso es parte de Pero esto es el Sometimiento a la Palabra de Dios A la voluntad de Dios Y cada día tenemos que ser Renovados, Dios no ha Terminado conmigo, Dios no ha Terminado contigo, Dios no ha Terminado con nadie todavía Está trabajando y mientras más nos dejemos, más rápido no dejemos renovar Más alabanza, cosas alcanzaremos en su nombre A su nombre Aleluya, no solamente en el conocimiento escrutural De la palabra, sino en la madurez adquirida Día tras día, en la demostración de la misma palabra Entonces habrá un cambio diario hasta que adquirimos la transformación Cuando suene la trompeta Y la iglesia sea llamada al cielo Y le veamos cara a cara Esa transformación final Ya no seremos igual Ya no habrá más llanto, persecución Ya no sufriremos más Porque hemos alcanzado la meta A su nombre Alabanza Mientras tanto yo me voy a esforzar Y me voy a dedicar y voy a buscar la renovación cada día, despo, destroma, des, demostrándolo a través de mi conducta, de mi comportamiento, de mi desempeño en la obra de Dios. En el amor por mis semejantes, en el amor por las almas, así como Cristo lo tuvo, lo cual Él ejecutó siendo fiel a su santa y divina palabra. Esto es la verdad. Amén. La verdadera renovación y transformación del creyente. Voy a terminar con un, te un versículo. A su nombre. Despiértate tú que duermes. A su nombre. A su bendito nombre. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Salmo 26, 1 al 3 dice Juzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear Escudriñame, oh Jehová, y pruébame Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón Porque tu misericordia está delante de mis ojos. ¿Cuántos pueden decir, juzgame, oh Jehová? Juzgame porque en mi integridad he andado. Mírame, escudriñame, examíname. Y así debemos todos los días decirle al Señor, examíname, oh Jehová. Porque yo en mi integridad he andado Ponte de pie Si es para Cristo dáselo fuerte, para Cristo dáselo fuerte Pongámonos de pie Tal vez no veo mucho brinco como anoche pero Yo creo que Dios nos ha hablado Primero, si hay alguien que no conoce al Señor y quiere dar su vida a Cristo Si usted lo trajo, háblele ahí, no lo obligue, pregúntale, el Espíritu Santo Todo el mundo en comunión Todo el mundo, este es el momento crucial, todo el mundo en comunión Amén, rompiendo, reprendiendo, rompiendo cadenas, alabanza Si viniste a Cristo, Él quiere que te salve Él quiere que camines bajo sus preceptos es lo que quiere es el bien para ti Alabanzas al Señor Si quieres darle el corazón a Dios Alabanzas, este es el momento Gloria a Dios, si no te atreves a pasar Alza la mano, alza la Donde quiera que está, alabanza Gloria a Dios, el que quiere aceptar a Jesús Alza tu mano, alza tu mano Alza tu mano